Mensaje del coronel de la Guardia Nacional José Gámez Bustamante. Terminó la estafa electorera que ratifica a los ampules, y lo único que precede, es su desalojo por la fuerza.